Señores y hoy les vengo a cantar a sus ricas tradiciones que a la ganar paladar a las manos que trabajan y que Este 17 de diciembre no te puedes perder Nuestra Expo Pulquera Nuestra Expo Artesanal Nuestras presentaciones de folclor Nuestras presentaciones de música Y al igual que nuestros juegos mexicanos Canteba eje Nuna Areta Mayotopa de Gareta Mayojosana jarango de Gassifirme Jarañas Este 17 de diciembre te esperamos en el Festival de la Gordita Si te chicharon